Pervinca o vinca menor. ¿Dónde crece? Planta enredadera, trepadora, que crece en el bajo bosque, en lugares frescos y luminosos, en montaña, bajo la montaña. Eh, crece también a los pies de arbustos o setos perenne, que tiene flores azules violeta. Existen solamente 10 especies de pervinca. ¿Qué cosa se usa? Las hojas y algunas veces las raíces. Periodo de recolección. En primavera y verano. Las raíces, en cambio, se deben recolectar en otoño. Conservación. Las hojas y las raíces se conservan, se pueden dejar secar a la sombra y se conservan en bolsitas de tela. Las hojas también se pueden consumir frescas. Curiosidades. La pervinca se usaba en la época medieval. Para los encantamientos, para las pociones de amor, es uno de los ingredientes de la poción para enamorar. Su nombre significa legar, unir. Y la pervinca eh, se, era llamada la violeta de los magos. Propiedades terapéuticas tónica, aperitiva, antiinflamatoria, anticatarro, antihemorrágica, antidiabética, hipotensora. Para la circulación sanguínea es galactófuga, combate insuficiencia circulatoria cerebral senil. Contiene flavonoides, fitoesterol, taninos, alcaloides como la vincamina. Modos de uso Primer modo infusión, una cucharadita pequeña de hojas secas y desmenuzadas en infusión en una taza de agua hervida, se deja reposo por 10 minutos y después se puede beber dos o tres veces al día. Segundo modo infusión también, dos cucharas de sopa de hojas secas y desmenuzadas en medio litro de agua hervida. Se deja en reposo y después se debe colar. Se toman dos a tres tazas al día. Tercer modo, tintura de raíces. Se machacan 20 gramos de raíces secas en 80 ml de alcohol a 70 grados. Se deja en reposo por 10 días. Se debe colar. Se toman 10 a 15 gotas dos veces al día. Especialmente indicado para hipertensión y para disturbos circulatorios. Cuarto modo, vino, se deja en maceración 100 gramos de hojas secas en un litro de vino rojo por 10 días. Se debe exprimir y colar y se toman 3 a 4 cucharas al día antes de las comidas. Quinto y último modo para uso externo decocción. cocción, dos cucharas grandes de hojas secas y desmenuzadas. En medio litro de agua fría se hace hervir y se deja enfriar, se debe colar, se puede agregar una o dos cucharitas de miel y se usan para enjuagues bucal, gargarismo, para la dermatosis húmeda, para curar epistaxis eh, nasal, para resolver inflamaciones de la glándula mamaria y para disminuir la secreción láctea. Contraindicaciones a personas embarazadas o que estén lactando a sus bebés, a personas con presión baja, a personas alérgicas a la vincamina. Si bien esta planta ayuda a disminuir la presión arterial y a disminuir la diabetes, no excluye el tratamiento médico y tampoco debe ser usada sin la supervisión de un médico. Si te ha gustado la información de este video, dale un me gusta. Y si quieres, puedes compartirlo con tus amistades. Eso es todo. Espero que tengas un lindo día y vamos que se puede a vivir mejor.